El tema de los independientes es un tema que le veníamos diciendo al eh, Ejecutivo desde el inicio de esta situación. Yo incluso dije, ocupemos el seguro de cesantía para abordar la situación de menores ingresos de todos y de todas en el país. Y ustedes han visto que... Un error tras otro, todavía estamos tramitando en mixta la, el perfeccionamiento de ese proyecto. Yo me abstuve eh, en el primer trámite y dije que tenía errores, están a la vista. Yo espero que este anuncio del presidente se materialice rápidamente, eh, que no pase una semana hasta que envíe el proyecto y que lo tra trabajemos de manera coherente y eh, sostenible, porque si no vamos a estar en esta misma lógica de estar enmendando errores que no es, la, no es el sentido.